Hola, eh, mi nombre es Nimsi, tengo 23 años y yo voy a explicar acerca de lo que está haciendo la chica acá. Bueno, como muchas personas sabemos que antes eh, en los pueblos eh, las personas no tenían acceso a, al agua potable o a un eh, eh, lugar como para lavar. Eh, las personas salían en las calles a lavar ese es el trabajo que hacen. Eh, la niña acá está preparándose para lavar la ropa y está observando a las personas en las calles. Ajá, eh, eh, posiblemente en, en el pueblo donde ella vive no, no tienen agua potable eh, o no tienen el, el, uh, el, sí, la máquina para lavar y um, sí, o oh, simplemente sigue la tradición de, de su familia como antes lo hacían, salir a lavar a las pilas públicas.